No es que esa maquinaria está trabajando, eso ya, ya creo que hay mucha maquinaria y están trabajando es por dentro. Cuando menos piensas porque eso va muy lejos. Y cuando ya se derrumbe una montaña de esas, ahí, sí, ahí. Ya ellos están por allá lejos con el oro llevaron. ¿Por qué será que no estamos incluidos en el estudio de impacto ambiental? Porque no le conviene a ciertos sectores es que para hay el problema. Y teniendo pues claro que hoy es un territorio pues que el oso ha usado desde tiempo inmemorial, no, es cierto. Es ¿cierto? Y entonces si es tan escaso y es tan valioso, ¿dónde está pues la sabiduría para proteger el área de él? Exactamente, es donde uno ve, bueno, ¿cuál es la lógica con la que estamos trabajando o conservamos o acabamos con todo?